¿Qué tal el evento? ¿Cómo les fue? Eh, muy bien, sí. muy bien. bien. Me llamo Jessica Sandoval y tengo 14 años. Eh, me llamo Lisa y tengo 15 años. Eh, Mariana Ortiz, 14 años. ¿Qué fue lo mejor de John Fest hoy? Pasador, ¿no? sí, pasador, pasador. pasador. ¿Y de las actividades que hubo permanente durante el resto del día, qué les gustó más? Eh, todo, eh, todo. Sí, todo, Lo de Doria, la bicicleta, eh, poder jugar Necesito en el. maquillarme, eh. por ejemplo lugar de maquillaje de comer algo así, sí. Sí. O sea, está bien bonita, <risa> bien bonita, o sea, ¿les gustaría que eso se repitiera? Sí, sí. ¿cada cuánto? Cada año, sí. Sí. sí, pero dos veces al año, sí, sí. Dos veces.